Bueno, estamos aquí en Socupen, la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan La prontos para hacer el segundo sorteo del año. Eh, bueno, eh, de 15 bolsas de comestibles. Por aquí tenemos a, a Zuli. Buenos días, Zuli. Buenos días, Darío. Buenos días, audiencia. Como bueno, siempre. ¿Cómo estuvo la participación este mes? Bien, bien. Como siempre, cada día más este, socios se, se animan a entregar los cuponcitos porque me parece que es más el, el, el ir y el venir, pero cada vez hay más, ¿sí? Y esta vez con una nueva propuesta que en vez de 10, una sorpresa. Se va ablandando el tesorero. <ríe> sí, acá tenemos a y lo estamos convenciendo. Ahora son 15, 15 las canastas. Habrán visto que en el boletín de, decía 10, pero no alcanzamos a, a, a la llegada para poder programar que eran 15. Pero sí, ahora van a ser 15 canastas, iguales a las anteriores, pero este, con los mismos insumos. Mucha gente sabe, pero siempre está bueno mencionar Ay, no, qué sí, cosas sí. tiene la canasta. El artículo de primera necesidad. Si, si todo primera necesidad tiene aceite, hierba, azúcar, fideos, polenta. Eh, son, ocho, son ocho artículos que no los, no los tengo presentes. Cocina poco el cocinero. Eh. Eh, eh, sí, con tendencia a nada. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo estuvo por acá. Eh, a ver cómo estuvo la, la participación. Bueno, varios varios cupones por ahí. Y hoy con la, el regreso de Analía. <risa> <risa> bueno, ¿vamos a arrancar con el primero? Vamos a arrancar con el primero. Hay algunos anuncios para, para hacer también. Visita de Ariel Ferrari, a representante de los pasivos en el BPS. Roberto Venegas. Roberto Venegas. 686, 681-2. Bueno, Roberto Venegas, primera canasta, felicitaciones. Segundo premio. Fernando Salvetti. Eh, 516, 8 Muy bien, felicitaciones a Fernando. Se va la tercera por aquí. Ángel. La Garriga puede ser. Puede ser La Garriga. Sí, sí. Ahí está. Eh, 3 millones, 2 cua... Los últimos 4, 263, guión 9. Ajá, 263, 9. Muy bien. Perfecto. Vamos ahí en os de Anaria con el cuarto. Oscar Zamora, 356, guión 8. Oscar Zamora. Bueno, felicitaciones a Oscar. Vamos con el quinto ahí en la voz de Homero Betarte. A ver, Homero. Jorge Boné. 0-9. Eh, no, eh, 986-6. Eh, Los eh, últimos eh, de eh. la ahí va. No. Jorge Boné. Felicitaciones, Jorge. Muy bien, vamos con el eh, sexto, ¿no? Cristina Cabrera, 514-9. Muy bien, felicitaciones Cristina Cabrera también. Vamos con el séptimo, apareció la secretaria. Estaba de licencia, de paseo por ahí. María Raquel Dufa, 121-9, la cédula y el terminación. Muy bien, María Raquel, felicitaciones. Vamos con el número 8, hoy vamos volando. A ver, a ver. Elida Hassan, 491-1. 498? 498-1, perdón. 498-1, Élida Hassan. Bueno, felicitaciones, Elida. Delia Delgado, 469-9. Muy bien, Delia Delgado, felicitaciones también. Y vamos con el número ahora 10, ¿puede ser? Chequeamos ahí, hacemos un parate para hacer los anuncios. Este es el número 10, la voz de Analía ahí. Nelsa López, 829-6. Nelsa López. Muy bien, felicitaciones Nelsa. Hacemos un parate ahí y ahora continuamos para bueno, hablar un poquito con... Eh, primeramente de las actividades que nos va a contar ahí Zuli, eh, bueno, que está que... realizando Sojupen actualmente. Bueno, disculpado Darío que te corté. Eh, queríamos eh, aclarar, eh, avisar a los socios que se está dando el taller literario con Nora Cutinela los lunes, eh, martes y viernes, Cairús, eh, eh, eh, gimnasia, y el jueves taller de pintura con Lilian Subelsú. Que este, están ahora, ves, hoy en, fe, en horario especial sí, que hoy tenemos el gusto de poder admirar sus creaciones ahí, vemos que están en, en clase siempre hay tiempo para anotarse sí, es... todo aquel que esté interesado, tiene que ser socio es abierto para todo público, ¿cómo es? Eh, para socios eh, la de Lilian, no sé si es para socios es, es para todo público eh, pero, sí, sí hay tiempo, y pueden venir con a gimnasia y al taller literario ni que hablar, los socios de su Jupen está desde ya invitado. Y, bueno, y ya ya... está preparando el aniversario también. Sí. No sé si ya se puede decir. El domingo 16. 16 de abril. Este, bueno, va a salir en el boletín también la invitación para todos los socios. ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber música? Música en vivo. Y la, bueno, no sé si conocen a la discoteca de al DJ Darío Aguirre. Sí. Va a estar presente también y la a puro verso de Artigas Castro. Muy bien. Bueno, este, eso se tienen que venir directamente, tienen que comprar tickets, es gratis, ¿cómo más? Es gratis. Es una invitación abierta para todo el socio que se acerque con motivo de nuestro 47 aniversario, ¿no? 46. Estoy media de. de. No. Bueno, y actividades de trabajo, fiestas y también eh, reivindicaciones. Como, como siempre, como, como una sociedad de jubilados que somos, hacemos todo. O sea, hacemos esta parte social que es tan linda y a la gente le gusta tanto venir y pasamos tan lindo rato, pero también nos dedicamos a los problemas que tenemos los jubilados. Y hoy, jueves 30, vamos a recibir al director de, del BPS por las pasivos, que es Ariel Ferrari para hablar de lo que se está hablando en este momento en el Parlamento, que uh, yo creo que todos escuchamos que se votó una prórroga para, la, para, este, para votar esta reforma, o sea que ahora tenemos una prórroga hasta abril, porque es un tema complicado, es un tema difícil, la gente, todos va, no la gente no, todos nosotros nos cuesta comprender el tema y qué, de qué manera nos puede afectar o no esta reforma. Entonces qué mejor que para explicar y para hacer unida y vuelta, porque la gente va a poder preguntar lo que quiera, este, todas esas dudas, todo eso, ¿me va a afectar? ¿Cómo me va a afectar? En realidad es una reforma de jubilaciones y pensiones. Es una reforma que nosotros consideramos que no es justa porque rebaja este, futuras jubilaciones las pensiones de viudez cambian por por menor para menor monto las pensiones las, este, por discapacidades también o sea y todo eso es en cuanto empiece la ley o sea, el tema de jubilaciones y pensiones sí va a ser para aquellos que se vayan a jubilar, pero estos temas son inmediatos. Entonces todo esto me parece que lo tenemos que saber, discutir, pensar, porque son cosas que nos van a afectar de alguna manera. O sea, nadie está diciendo porque alguien se dijo por ahí que nos van a sacar las jubilaciones. Eso de ninguna manera. Nuestra jubilación va a seguir siendo como siempre, pero todo lo que afecte a la sociedad nos va a terminar afectando a todos. Entonces creo que es muy importante que sepamos qué es lo que va a pasar y para eso, qué mejor que el director por, por, este, por nosotros, el director de los pasivos, Ariel Ferrari, que va, va a estar jueves 30, hoy, a las 5 y media de la tarde, Acá con nosotros estamos invitando a todo el pueblo, Estamos, esto no es un tema de jubilados, es un tema de jubilado, es un tema de trabajadores, es un tema de los jóvenes, porque uno tiene que ir preparándose, sabiendo cómo, qué es lo que pasa y qué cosas te pueden afectar, porque todo lo que sea para futuro nos va a afectar a, a sobre todo a la gente joven. O sea, nosotros invitamos a que se informen, a que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de esta reforma de jubilaciones y pensiones, mal llamada reforma de la seguridad social. Bueno, muy bien. Eh, vamos a seguir con los últimos cinco premios. Ahí Homero está esperando. Es el turno de, de él. A ver. Ariel Gambeta, parece que dice, ¿no? Gambeta. Sí. 590-2. 590-2. Muy bien. Ariel Gambeta, felicitaciones. Seguimos con... Con el próximo. Fabio Mayo, 518-8. Muy bien, felicitaciones a Fabio también. Los últimos, los últimos tres. Uh, a ver. Iris Cabrera, eh, 590-1. Muy bien. bien. Iris Cabrera, felicitaciones. Y quedan los últimos dos. A ver, Zully, por ahí. Freddy Poses, 671-8. Freddy Poses. Muy bien, Freddy Poses, felicitaciones. Y el último, ¿es este? Sí. Walter Moreno, 313-9. Muy bien. Walter Moreno, felicitaciones entonces. Perdona, a ver, dijimos... 319, sí, ahora con claro, los lentes otra cosa. Sí. 319, 9. 319, 9, ahí va. Bueno, muy bien. Si quieren, los lo reiteramos todos ahí de una, si quieren. Decime, si era boné o goné. Porque yo no lo... No, no, no, no, porque hay boné y hay goné. Ahí me las boné. boné, Boné. Boné. Bueno, los reiteramos... Los 15 beneficiarios por nuestras canastas son Roberto Vanegas, Fernando Salveti, Ángel Lagarriga, Óscar Zamora, Jorge Bonet, Cristina Cabrera, María Raquel Dufó, Elida Hassan, Delia Delgado, Nelsa López, Ariel Gambeta, Fabio Mayo, Iris Cabrera, Freddy Posis y Walter Moreno. Muy bien, felicitaciones a todos que tienen que venir, como siempre, con la cédula, personalmente acá por. Bueno, así concluimos entonces el sorteo. Eh, próximo sorteo, entonces, es el, acá dice la secretaria. El 27 de abril. Secretaria, en realidad, administrativa. Sí, 27 de abril. Le gusta salir en cámara. Bueno, muy bien.